Muchas gracias. Adelante, Omar. buenos días Buen día y gracias a todos verdad. Hoy quiero compartir con ustedes Algo que está ocurriendo en Francia Allá se está sosteniendo la cumbre del clima En Francia y Tenemos algunos exponentes dominicanos allá Y cada uno de nosotros sabemos Lo que está pasando en República Dominicana con el clima Saben ustedes que zonas protegidas están siendo facilitadas para sembrar aguacate de la variedad Hass, cosa que el aguacate no produce agua y mucho menos biodiversidad y detrás de eso pues vienen los contaminantes químicos, uh -huh. es una aberración total a lo que deben de ser las zonas protegidas, por otra parte tenemos eh, personas en la sierra de Bauruco, allá en, ese, en esa protección natural que están destruyendo esa sierra, aparentemente apoyada por el Estado para cultivos, especialmente aguacate. Tenemos también que el Constitucional... Eh, ...prácticamente quitó de, del área protegida en la línea de esa parte de la montaña... ...donde nacen esos ríos tan importantes allá en la línea. Y ustedes saben también lo que está pasando con la extracción de materiales de construcción... ...en las diferentes cuencas hidrográficas en toda nuestra geografía nacional... También ustedes saben que con la operación de Punta Catalina a carbón Se va a incrementar un 20% las emisiones de dióxido de carbono en la isla En ese ambiente que nosotros estamos ahora apostado Donde la mayoría de los ríos dominicanos están contaminados Llámese Jaina, toda esa cuenca de Jaina la de Iguamo en San Pedro la de Osama la del río Yuna con estos eh, residuos de mina y también de productos químicos y la del río Yaque la del río eh, la confluencia y Jimenoa contaminada por residuos humanos desechos humanos eh, aguas servidas, aguas residuales y yo quiero Compartir con ustedes lo que dijo el presidente Danilo Medina en la cumbre de Francia. Así, por favor, producción, que me ponga en audio las palabras del presidente Danilo en Francia. Escuchemos. Nuestro país se encuentra intensamente dedicado a cumplir la meta de reducir en un 25% las emisiones antes del año 2030, tomando como base las emisiones registradas en el año 2010. Aceleramos el paso porque estamos decididos a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Para lograrlo, hemos puesto en marcha toda una serie de iniciativas entre las que destaca el programa de reforestación más ambicioso de la región. Estamos avanzando con fondos propios y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en la reforestación de más de 767 mil tareas de tierras, que permitirán recuperar las cuencas de los ríos. También las energías renovables son nuestra prioridad. Por eso hemos instalado 604 megavatios en energía hidráulica, solar y eólica, equivalente al 25% de la matriz energética del país, y tenemos como meta llegar al 32% en el año 2023. No, parece que él está hablando de otro país. Reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 25%. Limitar el uso del carbono de aquí al 2050. Tomando esos dos conceptos, me avergüenzo como dominicano. Me avergüenzo de ver al mandatario dominicano... Expresarse de esa manera Cuando aquí Se está Empezando a operar Una planta carbón Que va a aumentar las emisiones de dióxido de carbono En un 20% La va a aumentar en un 20% Las emisiones de dióxido de carbono Y Lo que está sucediendo con nuestros bosques, en la sierra de Bauruco, en la sierra de Neiva con el guaconejo, lo que está sucediendo en Valle Nuevo, la contaminación grotesca, brutal, empañada y protegida. Simplemente me avergüenzo. No sé a dónde iremos a parar. Por la falta de responsabilidad de cada uno de nosotros como dominicanos ante las generaciones que vienen presente e inmediatamente futuras porque nosotros la generación de ahora somos los responsables de guardarle algo a lo que vienen detrás guardarle una playa limpia guardarle por lo menos un río donde se puedan bañar guardarle una montaña donde pueda haber biodiversidad y donde se pueda convivir, que se pueda hacer el desarrollo, pero también cuidando esos espacios tan vitales como son las zonas productoras de agua, como son la zona de biósfera mundial, como fue declarada Sierra de Bauruco. ¿Y qué tan mal estamos en eso? O sea... En una escala de, de, de, del 1 al 100, ¿qué por ciento de, de, bueno, de agresividad contra el medio ambiente hay en República que tú Dominicana? Tienes, eh, con relación a la contaminación de los ríos, estamos hablando más o menos de un 90% de ríos. O sea, que eso es irrecuperable entonces. Eso es prácticamente irrecuperable. Tú tienes 389 vertederos a cielo abierto emitiendo metanos metano, y todo tipo de contaminación elisiviado que van a los ríos y van al subsuelo. Y la condición es que estamos es prácticamente, tú tienes el 70% de las ciudades de, de República Dominicana no tienen un sistema de drenaje de aguas servidas y planta de tratamiento de esas aguas. Prácticamente no se ha hecho inversión. ¿Y qué se puede hacer? Seria. ¿Qué se puede hacer? Primero ya han sido identificadas las áreas productoras de agua. Estas deben de protegerse a toda costa. Las cuencas principales de nuestro país hay que rescatarlas a como dé lugar, con la inversión que sea, porque cada vez que pasa se hace más costoso. Las plantas de tratamiento de agua tienen ya que ponerse en todas las ciudades. No se puede seguir en un pleno siglo XXI, eh, ...trasladando ese fecales por las calles... ...y contaminando el subsuelo y contaminándolo todo... ...no podemos nosotros continuar con un desorden... ...con los basureros, no se puede... Y el asunto de la mina, ¿cómo lo resolvemos? El asunto de la mina se puede resolver... Porque se necesita porque hay hay ese tipo de material para... y para la, construcción, hay, hay la cosa... Hay metodología hay sectores que son muy adecuados, que se pueden explotar, que pueden usarse para mina, que se pueden usar para, para construcción, que están identificados. Lo que ha faltado es responsabilidad y voluntad política para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay lugares que tal vez eh, se aumente un poco el costo, qué sé yo, por el traslado y la cosa, pero es preferible, es preferible que esos lugares se pongan a la disposición para mantener el crecimiento económico, para mantener lo que es eh, la dinámica de la construcción sin impactar negativamente en zonas que son altamente vulnerables y muy beneficiosas para todo el mundo, mantenerla. Por ejemplo, los hoteles, la destrucción de los manglares a la larga destruye a los hoteles, porque destruye las playas uh -huh. al no tener ese amortiguamiento uh -huh. cuando vienen las oleadas y los ciclones y la tormenta la corroe pues, todo la corroe la daña sí, sí. y el costo es inmenso para poderla volver a sustituir además los manglares son como si fuera la maternidad de todos los peces que hay en el, el problema mundo. es que eso no da voto Fulvio bueno pero debemos de crear conciencia de crear conciencia entre todos. ¿Por qué? Porque somos una isla vulnerable, oye, eh, es el país número 10 más vulnerable en el mundo ante el cambio climático. Es verdad que eso no da voto, pero nosotros como dominicanos, tenemos hijos cuando yo digo que, que van a, a existir aquí perdón cuando yo te digo que no da voto te digo te que entiendo. es muy difícil conseguir una política estatal tendente a resolver eso cuando aquí se vive del inmediatismo y de crear efectos para conseguir votos yo te entiendo eso eso eso es lo que causa más preocupación ahí es que debemos de llegar no ser inmediatistas porque la naturaleza le lleva millones de años recuperarse, hacer lo sí, que hoy tenemos sí. y destruirlo en días, ratos, se destruye. Entonces, la importancia sí. que se sí. supone sí. que debe de darse el medio ambiente no se sí. está sí. haciendo y por eso tenemos esta... Situación terrible del calentamiento global. Sí. Buenos, buenos días los Carolina. Efectos. Carolina buenos días. Buenos días amada. Carolina. Carolina entró sobretiernamente bueno. ahí. ¡Diablo! Sí. Ni, ni, ni marinero ni marinero hizo. Estas mujeres cuando son lindas son sí. una cosa no, no, terrible. Buenos no. días a todos. Eh, no porque escucho la preocupación de Fulvio y a Sócrates interferir y ciertamente no es una situación eh, yo estoy interfiriendo o sea, interferir <risas> no en el intervenir, intervenir. Ah, intervenir. Ay, Dios <risas> santo <risas> es, sí. o sea, no es una ya, situación creo, creo, de lo pelea, hay, a, es, lo terrible, y, es lo más sí. terrible es lo más terrible que no solo es acá, es a nivel del mundo de hecho la salida de Estados Unidos <sí> sí. de este acuerdo internacional para la protección del medio ambiente, no recuerdo el nombre Fulvio, tal vez lo tiene eh, ha hecho el que acuerdo eh, el Acuerdo de París, o sea, que hoy están hecho, en Francia en la cumbre del Clima. Sí. A esto ha hecho que los daños, nine. que los daños causados y que el calent, calentamiento global a través de la salida de Estados Unidos sí. ha incrementado muchísimo sí, es sí. en el mundo completo. Sí, o sea, sí. y nosotros pues, por supuesto, es en el mundo ahí. completo, pero la preocupación, es en el mundo, es en el mundo, de la parte de nosotros, es, es en el, el mundo, pero la preocupación la, la, eh, la preocupación ¿De Ha de venir por nosotros Por ejemplo bonito. Yo estoy hoy vestido con esta chaqueta sí, ¿Verdad? Sí, no pescar, y ¿no? Camisa y pantalones <risa> Eso se lleva cerca de 10.000 mil litros de agua <risa> Producir la vestimenta Que cargamos hoy sí. Llevar un poco de arroz a la mesa Con arroz, habichuela y carne Eso significa más de 4.000 mil litros de agua Entonces la naturaleza nos da todo tenemos que ser responsables con ella, porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos. Entonces, lo que hoy está diciendo nuestro presidente en París, sinceramente, con sus palabras y sus hechos hay tremendo trecho y me da simplemente vergüenza. <música>